Gracias, señor presidente. Espero y deseo que sea la última vez que tenga que intervenir sin estar en igualdad de condiciones que los demás. La próxima vez eh, vuelvo a reivindicar el poder intervenir en una sala totalmente accesible, como vengo reivindicando desde que represento en esta institución a todas y todos los españoles. Señora ministra, equipo que le acompaña, consejeras, consejeros, representantes de todas las comunidades autónomas, señorías, las mujeres con discapacidad tienen más posibilidades de sufrir y sufren más violencia de género que las mujeres sin discapacidad. La violencia de género se manifiesta... En, viol en violencia económica, física y sexual, entre otras. La dependencia económica se agrava por las dificultades para acceder a la formación y al empleo, donde se percibe un salario inferior. La violencia física puede provocar discapacidad, además de darse en mujeres que ya la tienen, como la intelectual. La falta de acceso a la información sobre salud sexual y reproductiva puede aumentar el riesgo de violencia sexual. Además, es posible que la información no esté disponible en formatos accesibles. La esterilización forzosa también puede dar lugar a la violencia sexual sexual sin embarazos, especialmente con mujeres con discapacidad psicosocial o intelectual, las internadas en centros psiquiátricos y otras instituciones y las privadas de libertad. Todos y cada uno de los centros de prevención, denuncia, atención y acogida de casos de violencia de género son plenamente accesibles para mujeres con discapacidad? ¿Cómo se va a evitar la violencia de género hacia las mujeres con discapacidad si la condición esencial previa para poder ejercer derechos y libertades, la accesibilidad, no se cumple ni se aprueba normativa sobre ella? ¿Cómo se va a evitar si la normativa contempla centros especiales de empleo exenciones al cumplimiento de la cuota de reserva y más del 80% de las empresas incumplen la misma? ¿Cómo se va a evitar si la norma contempla la segregación en centros de educación especial y las administraciones educa educativas actúan al margen de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad? ¿Cómo se va a evitar si la normativa contempla poder internarnos en contra de nuestra voluntad y esterilizarnos sin nuestro consentimiento? Disponer de información resulta fundamental. Por ello, se deben realizar... Estudios específicos sobre mujeres con discapacidad, desde sus diversidades, con los tipos de violencia, riesgos y factores, secuelas e información actualizada para la valoración y mejora de medidas sobre violencia de género. Muchas gracias. Gracias, senadora.